Somos, somos, somos, somos, somos, somos. Un equipo. Conformados en la unión. Somos estrategia, estrategia visión, visión y desarrollo. Nos importas tú, tú, tus metas y tu éxito. Exacto. Nosotros somos un equipo. Visual, Visual Motion es Tus imágenes Nuestra generación Nuestra